Bueno, con una agenda supercargada, eh, aparte de, de la puesta en marcha de nuevas carreras. Las dos carreras son la Tecnicatura eh, Universitaria en Medicina Nuclear, que además es un trabajo y un diseño tanto de la currícula como de cómo vamos a llevar adelante todas sus cortes y sus actividades prácticas. Eh, se trabajó muy en conjunto con el Centro de Medicina Nuclear de verde e Ingeniería en Transporte, que es la ingeniería que decidimos a fin de año pasado eh, que ya teníamos aprobado el plan de estudio y estamos iniciando la, la, primera corte, la primer corte de la carrera eh, y montando digamos, sus primeras etapas, son las dos carreras eh, que estamos poniendo en marcha, propuestas de carrera de futuro. Y estamos convencidos de que así lo son, Ingeniería quería Transporte es un caso, la Tecnicatura de Medicina Nuclear y Bioingeniería y Bioinformática son carreras que están eh, en un desarrollo tecnológico que está cambiando día a día y cambian paradigmas de la medicina, bioinformática eh, que se aplica al agro y a, a muchos otros aspectos, eh, nuevos eh, conceptos como medicina personalizada que cambian paradigmas completamente de lo, que era la, de lo que es la medicina y están cambiando hoy. O sea, ya hay programas, ya hay, ya hay eh, un montón de acciones que, que empiezan a mostrar eso. Estamos terminando varias obras, el centro de medio que compartimos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, eh, va, el, vamos a inaugurar una nueva aula magna que se terminó de, de, de equipar el, eh, y se está terminando de equipar ahora en estos momentos eh, vamos a lograr tener una pavimentación del campus de Oro Verde en conjunto con Ciencias Agropecuarias que son de muchas gestiones que se hicieron y con, desde el Rectorado y se logró firmar este año el, el convenio con Vialidad este año tenemos el desafío de poder este, continuar con las propuestas de eh, pregrado particularmente en lo que hace a las carreras eh, y fortalecer y continuar fortaleciendo las carreras de grado y de posgrado. Este año abrimos la segunda corte de la Tecnicatura en Administración de Instituciones Estatales. En cuanto a carreras de posgrado, nos encontramos abriendo la segunda corte de la Maestría en Evaluación de Políticas Públicas, una propuesta de posgrado única en la región, sumamente valiosa y con una rigurosidad teórica considerable y reconocida también por docentes no solo de nuestro país, sino también a nivel internacional. Por otra parte, presentar de manera conjunta con las Facultades de ciencia de la Educación y de Ciencias Económicas, el Instituto de estudios sociales eh, que eh, bueno es la verdad una propuesta para nuestras ciencias sociales este, de la Universidad Nacional de Entre Ríos totalmente innovadora así que bueno, este, estas son las, per, las perspectivas para este 2017 y eh, esperamos realmente que concluyamos el año eh, con las unidades académicas llenas este, y con los derechos tanto de estudiante como de los docentes trabajadores, realmente reconocidos como se merece. La Facultad de Ciencias Agropecuarias... Este, tiene, ...ha conservado e incluso ha aumentado... Eh, ...el número de ingresantes... ...así que tenemos una, una buena perspectiva... ...para esta, esta nueva camada de, de alumnos... ...que se abocan digamos, a, a, al estudio de la carrera... ...de Ingeniería Agronómica. Tenemos eh, dos tecnicaturas que están eh, desarrollándose... Y además tenemos una nueva tecnicatura que vamos a abrir a partir de mediados de año, que es una tecnicatura de, de riego y drenaje. Estamos terminando eh, nuevos pabellones este, de oficinas para, para las cátedras este, Estamos mejorando aulas, estamos este, instalando aire acondicionado a las aulas que eh, en, en las épocas digamos, de, de excesivo calor este, dificultan un poco el dictado. Y bueno, estamos terminando algunos pabellones también de, de, de esparcimiento, de recreación, este, que van a disfrutar los alumnos.